Bien, pues hola, <ríe> buenos días. Nosotros somos uno de los grupos que componen el eje de energía, biodiversidad y medio ambiente y hemos desarrollado el proyecto Grafener dentro del grupo de ciencias de superficie y electrocatálisis de la Universidad de La Laguna. El proyecto Grafener se basa en la utilización de grafeno, materiales grafénicos, para la conversión de energía. Aquí pues, está nuestro investigador, Luis Miguel Rivera, lucho para los amigos, que está ahí, y que nos ha estado guiando durante estas dos semanas para poder elaborar nuestro proyecto. Actualmente, la principal base de obtención de energía es la quema de combustibles fósiles, lo cual es muy perjudicial para el medio ambiente. Entonces, este hecho hace que se empiecen a utilizar las llamadas energías renovables, que tienen un inconveniente y es que son intermitentes. Es decir, solamente las podemos utilizar cuando están en funcionamiento, que en la mayoría de los casos es durante el día. Esto hace que sea necesario acoplarles a algún otro sistema que sea capaz de almacenar la energía. Eh, como otra posible solución, tenemos eh, el hecho de que la energía residual que se genera, podemos mm, utilizarla para, mediante un proceso de, electro, de electrolisis poder separar los componentes del agua y acumular el hidrógeno que obtenemos para después, posteriormente, poder utilizarlo en una pila de combustible. Eh, en la pila de combustible lo que hace es que genera eh, energía eléctrica otra vez que se puede utilizar durante la noche y a su vez genera agua que se puede volver a utilizar para obtener hidrógeno y así poder continuar el ciclo. Yo les voy a hablar de las pilas de combustible. Las pilas de combustible son un dispositivo capaz de generar energía por medio de una reacción electroquímica. Están compuestas por un ánodo por el que entra hidrógeno y un cátodo por el que entra oxígeno, separados por una membrana eh, polimérica. Eh, la reacción del hidrógeno y el oxígeno genera agua y a su vez energía eléctrica. Para estas pilas hemos utilizado en el ánodo y el cátodo una, un catalizador que es para que la reacción sea más rápida y más efectiva. En este caso hemos usado unas partículas de platino soportadas sobre un material de carbón. Eh, solo que este catalizador tiene un inconveniente y es que el platino es muy caro. Entonces se está intentando cambiar por otro tipo de metales y el soporte también se quiere cambiar y lo vamos o sea, una de las sustancias más estudiadas es el grafeno ahora voy a hablar del montaje de la MEA es decir eh, eh, esta, las pilas de combustible tienen eh, están unidas por una formación tipo sandwich es decir, la MEA eh, a ver... La membrana polimérica separa al cátodo y el ánodo por una unión tipo sándwich Y sería esto de aquí, esto es la mea, vaya, estas tres cositas aquí. Y luego eh, la pila de combustible tiene otras partes que son la eh, placa final catódica y anódica y las placas bipolares que son estas cositas azules. Bueno, el grafeno eh, básicamente es un material nanométrico y bidimensional, lo que significa que es muy fino. Eh, fue descubierto en el año 2004 a través del proceso de la exfoliación eh, micromecánica del grafito. Bueno, el grafeno es un material muy diverso, con muchísimas propiedades, pero a nosotros la que más nos interesa es que se puede utilizar como soporte para pequeñas partículas de platino. Eh, en el laboratorio a nosotros se nos asignó la tarea de sintetizar óxido de grafeno, un material similar a través del llamado método de Hammers, que consiste en eh, oxidar el grafeno, eh, oxidar el grafito y así conseguir un material grafénico con un alto contenido en oxígeno, que es el óxido de grafeno. Una vez ya teníamos esa muestra, eh, pasamos al laboratorio del SEGAI, al servicio de microscopía electrónica, para hacer dos cosas. Lo primero... Eh, determinar la composición química de esta muestra, comprobar que las proporciones eran todas correctas, que sí que lo eran, y después tomar unas imágenes de la superficie de este material, que como podéis ver aquí tiene una superficie bastante interesante, es rugosa. Y bueno, lo último que hicimos, ya teniendo el óxido de grafeno, volvimos al laboratorio y para crear nuestro catalizador lo único que se necesitaba era pasarlo por un tratamiento térmico para así convertirlo en el óxido de grafeno reducido. Una vez ya tenemos ese óxido de grafeno reducido, eh, con ayuda de Lucho, nuestro investigador, le añadimos pequeñas partículas de platino a este óxido de grafeno reducido y ya así habríamos creado nuestro catalizador. Y, a ver, no, de... sí. vale Para elaborar la mía, lo primero que hicimos fue cortar dos telas de carbono, a las cuales le pintamos como a las cuales le pintamos una capa difusora, que consiste en una dispersión de carbono y teflón. Encima le pintamos la capa catalítica, que consiste en una tinta del catalizador que sintetizamos previamente. Y estas dos capas corresponden al ánodo y al cátodo de la pila de combustible. Una vez las telas estuvieron secas, eh, se, se colocó la... Eh, membrana polimérica en el medio de ellas dos y se selló con un aislante. Eh, posteriormente se colocó un folio, de, un folio cualquiera de papel encima para luego introducirla en una máquina compresora. Cuando la MEA ya estuvo presionada lo suficiente, eh, se introdujo en, en una monocelda, una monocelda de pila de combustible de hidrógeno, donde se pudo comprobar los niveles de de hidrógeno y oxígeno que se eran introducidos en el, en el, en el en la pila. Finalmente, como conclusión del proyecto, pudimos sintetizar un, un soporte basado en grafeno para utilizarlo como una pila combustible. Los resultados que, obtenimos, que obtuvimos fueron estos. Eh, para meternos un poco en el contexto, eh, la, las curvas nos indican tanto la potencia como la corriente. En este caso... Esta curva de aquí nos indica la corriente medida en kiloamperios por gramo de platino y esta de aquí nos indica eh, la potencia que, y justo aquí se alcanzó la mayor potencia. Mientras mi compañera busca el blog para enseñároslo, eh, queríamos dar unos agradecimientos a nuestra monitora Nicole, que nos ha ayudado bastante también y siempre nos estaba echando la bronca, pero bueno, eso nos hacía concentrarnos, vaya. A Lucho, nuestro investigador, que nos ha hecho aprender un montón, y también queremos agradecer al o sea, personal del laboratorio, por así decirlo, la gente que estaba haciendo los trabajos de fin de grado, como Matt y Estefano, etc. A ver, y este es nuestro blog, que hicimos en el logo. Y luego, a ver, tenemos la parte sobre nosotros. Gracias porque. <risa> Y aquí está, aquí está la presentación sobre todos nosotros. O oh, no está, no sé sí si está, si sí está. Aquí está la foto y cada uno su presentación. Y ahí tenemos lo, de lo que hemos hecho cada día y la presentación del proyecto. Y ahí está cada día que fuimos a una vez al ITE y al SEGAI. Y ya está. ¿Alguna pregunta? O ¿Algo que preguntar? No sé. A ver, lo que estuvimos con ellos fue muy poco, sí, o sea, no muy poco, estábamos en el mismo laboratorio, pero cada uno estaba un poco por su lado, ¿sí? nos saludaban, nos decían, ay, qué tal, no sé qué, básicamente no hablamos del tema, simplemente decíamos, ¿podemos usar la pesa? Y ese tipo de cosas, no, no hablamos más. Y lo que le a los compañeros anteriores, eso, dos, dos de cuál es el momento, qué es lo que más. Eh, para mí, pues conocer la universidad en general, todas las instalaciones. Para mí, pues conocer la universidad y las instalaciones y aparte ver como que hay científicos que la gente a lo mejor de la calle no lo ve, pero que hay científicos que están trabajando, innovando para intentar buscar soluciones a problemas que actualmente hemos generado y que tenemos. Para mí los microscopios y que nos han demostrado que una simple cosa... Nosotros pensamos que las cosas que usamos día a día son simples, pero tienen un proceso detrás que cuesta un montón. Para mí fue cuando fuimos a llegar el microscopio porque vimos átomos y me quedé súper Mm, Para mí, sinceramente, no podría elegir algo así que me gustase un montón, lo que sí que tenía un montón de ganas de manipular diferentes sustancias como ácido. Entonces me llamó mucho la atención eso.